Hola amigos de América Latina, les habla Víctor Damián Rosso Villarreal, les el hechicero más efectivo en América Latina. Les retiro la invitación a todas aquellas personas que están sufriendo por amor, a aquellas esas personas que su pareja le abandonó. Yo no sé cuál sea su caso en este momento, yo no sé si su pareja le abandonó, yo no sé si su pareja le está haciendo sufrir, pero la buena noticia es que todo esto tiene solución, todo esto es posible solucionarlo. ¿Cómo? por medio de hechicería, por medio de magia blanca, por medio de magia negra. De pronto su pareja le está haciendo sufrir, de pronto su esposo es un esposo maltratador, de pronto su pareja es una pareja infiel, es una mujer eh, que no le presta atención. Bueno, infinidad de problemas que se puede presentar en una relación sentimental. Todo esto puede ser posible, no importa la distancia que lleven de separados, pero hay algo muy importante para que yo les ofrezca a ustedes un buen trabajo de magia negra. Para que yo les regrese. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, maestro. ¿Cómo está con Viviana? Hola, Viviana. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, maestro. Muy bien. ¿Y qué ha pasado? Cuénteme qué ha pasado con ese trabajo. No, pues yo súper feliz porque acabo de recibir una super noticia. ¿Qué pasó? Y es que mi esposo llegó dispuesto a recuperar Ay, qué bien, qué bien, qué bien, me alegra mucho. Bueno, pues me cogió, me cogió en este momento, Viviana, grabando. Pero ¿por qué no aprovechamos el momento para contarle a las personas que nos están viendo qué fue lo que pasó? ¿Cuál era su, su problema? No, pues, maestros, es que lo que pasa es que hace como unos seis meses atrás, eh, mi me esposo empezó como a mucho de mí, ya no quería estar conmigo, ni nada. Entonces me di cuenta que tenía otra persona y pues que él estaba dispuesto a estar con esa persona y pues dejar el uh -huh. hogar que tenía conmigo, uh -huh. entonces eh, gracias a su trabajo pues regresó y está dispuesto a todo conmigo, está dispuesto a todo por el hogar bueno, y esa... estoy contenta por eso. ¿Qué se ha cambiado? ¿Cómo lo nota usted? No, pues sí, él ha cambiado muchísimo, ya está muy dedicado a mí, ya quiere estar conmigo siempre. Muy bien. Ya, o sea, ya, ya para salir ya quisiera salir solamente conmigo, no es como antes que no salía conmigo ni nada. Muy bien, muy bien, Viviana. Viviana, eh, como le comenté, en ese momento me cogió eh, grabando. Hagamos lo siguiente, llámeme por ahí una horita para que hablemos bien. Ah, bueno, señor, bueno, pues. Bueno, gracias, me alegra mucho, Viviana. Me alegra mucho eh, esa buena noticia. Bueno, maestro, muchas gracias. Bueno, estamos gracias, hablando, gracias, pues. Gracias. Chao. Chao. Lo oyeron ustedes. Viviana recuperó su hogar por medio de un trabajo de ese servidor. Usted también lo puede hacer. Usted también lo puede hacer. Si su pareja le abandonó. Si su pareja eh, no quiere regresar con usted, pues bien, usted puede ser la próxima, la próxima persona que me llame a agradecerme por eh, haberle regresado esa felicidad a su hogar. Eh, les estaba comentando a ustedes eh, algo muy importante que era, que les estaba comentando. Ah, que necesito que me cuenten la historia. A ver, a mí me contactan y me dicen: Víctor, quiero un amarre. Y yo, pero, bueno, ¿qué pasó? Un amarre. Hagan de cuenta que yo soy su abogado. Hagan de cuenta que yo soy el abogado suyo. Que yo soy un abogado y que me están contando el caso. Para yo poder saber qué hacer. Pero me llaman y me dicen quiero un amarre. Y las personas que me han contactado y saben cómo soy de grosero cuando me salen con ese cuentico que quiero un amarre. Les digo yo, cuénteme la historia. No quiero un amarre. Cuénteme la historia, hombre, ¿qué es lo que pasó? No, me dejó hace 15 días. Ahí me doy cuenta que ahí no hay nada, me doy cuenta que la persona realmente no se interesada en mis servicios, que no está interesada en recuperar su pareja. Inmediatamente lo bloqueo y le digo, vaya, le perder tiempo a otra persona porque yo no estoy para estar perdiendo el tiempo. Ok, si ustedes quieren un buen trabajo de magia negra, cuéntenme la historia, señores, cuéntenme, si quieren que yo les colabore. Ok, entonces eh, ya está en mi teléfono, es el que aparece aquí en pantalla. Me pueden contactar desde cualquier parte del mundo, no importa la distancia, vía WhatsApp. No respondo llamadas por WhatsApp. Llámame por vía normal o me escriben al WhatsApp. Mi eh, página web, ww.organizacióncibrinasimias de Ahí van a encontrar testimonios de personas que ya han hecho amar y de amor por medio de nosotros. Mi nombre es Víctor Damián Rosso. Atrévete y déjate de sorprenderme.